cada día veo un video suyo, en el que sale cantando varias canciones. Mis oídos se hechizan con su voz, mis ojos se hechizan con su piel albina. Mi piel se embruja con sus padre. Siento algo más con usted, solo puedo ni agradar su linda voz. Siento cariño si usted, siento cariño si usted, Tanto cariño que no pudiera imaginar. No me pertenece. Yo lo tengo claro, ya aún así siento la apó. Me he acostumbrado ya a la idea, de que orgasmos fugaces te sientan a mí. Se ha vuelto ya una obsesión para mí. Me hace saltar el corazón cuando oye su voz Y ya sea la veo foto me vuelve loco Siento algo más con usted Solo apenas me ha su linda voz Siento cariño si usted Siento cariño si usted tanto cariño que no pudiera imaginar No me pertenece Yo lo tengo claro Y aún así siento la amor Es que me he acostumbrado ya a la idea De que haga sus se te sientan a mí se ha vuelto ya una obsesión para mí Me hace saltar el corazón cuando oye su voz Y ya sea la veo en foto me vuelve loco Me hace saltar el corazón cuando oye su voz Y ya sea la veo en foto me vuelve loco